Hola, mientras que nosotros tratamos de evitar infectarnos con el coronavirus, un grupo de voluntarios en el Reino Unido se inscribieron para participar en un estudio en el cual fueron infectados deliberadamente con el SARS-CoV-2. Estos estudios se llaman de desafío o Human Challenge. Veamos. Este estudio este, fue reportado en un preprint hace algunos días y se titula Safety, Tolerability and Viral Kinetics During SARS-CoV-2 Human Challenge. Se desarrolló en, este, en el Imperial College de London y, en, este, eh, y con investigadores del University College London Hospital en, Lond en Londres. Los investigadores convocaron a voluntarios que se inscribieran por internet. Se inscribieron más o más de 26.000 voluntarios, de los cuales fueron seleccionados aquellos que estuvieran entre 28 y 29 años de edad, que no se hayan infectado antes con el coronavirus y, y tampoco hayan sido vacunados. Estos voluntarios este, fueron acomodados en un hospital, en el, el Free Hospital de Londres, en ambientes especiales, este, y estuvieron por dos o tres semanas en el hospital. A los voluntarios se les administró una variante inicial del coronavirus pre alfa mediante la inoculación de cuatro micro, microgotitas en las fosas nasales, dos microbotitas en cada fosa nasal, a todos ellos, a los 36 voluntarios. Finalmente, solo 18 de ellos lograron ser, confirmaron la infección, mientras 16 no registraron infección, dos fueron excluidos del estudio. Eso significa que, a pesar de que todos recibieron la misma cara viral, algunos este, han logrado evitar la infección, seguramente su, su, su sistema inmune los eliminó al virus u otro, u otro por otro motivo también, no, no lograron ser infectados. De aquellos infectados, la, los datos obtenidos son muy interesantes porque nos, han, nos están mostrando, este, han medido las cargas virales y de dónde de dónde se donde se produce mayor cantidad de virus, o de las fosas nasales o de la garganta. Lo que han encontrado es que eh, a pesar de que se hayan sido infectados en las fosas nasales, eh, desde la garganta al segundo día ya muestran signos de eh, coronavirus activo, pero luego este, empiezan a, a, a producir más coronavirus desde las fosas nasales, desde el día cuarto hasta el día... 7 u 8 de la infección y luego disminuyendo y terminando hasta el día 10, o sea, pueden seguir de este, los, los infectados dispersando virus hasta el día 10 de la infección. Desde el segundo día ya se nota que están dispersando virus de, a partir de, de, las, de la garganta. Entonces, eso es un dato muy importante. Además, ellos, los investigadores, encontraron que, eh, que, los, um, que se puede medir la carga viral con pruebas de, de antígeno de flujo lateral de manera muy efectiva. Se puede medir la, la carga viral de manera efectiva con ese tipo de pruebas. Eso es lo que quería contarles eh, por, por el momento. Eh, se están haciendo nuevos es, convocando nuevos voluntarios para participar en este tipo de estudios, esta vez con nuevas variantes. Y este, seguramente tendremos más noticias en, el, en los siguientes meses. Bueno, eso es todo por ahora. Si ustedes quisieran recibir más información como esta, presionen el botón y marquen la campana. Muchas gracias, hasta la próxima.